Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, estoy especializada en acupuntura y soy cofundadora de Clínica Fuensalud. Hoy os vamos a hablar de uno de los tratamientos más demandados en Clínica Fuensalud. Este tratamiento al que hacemos referencia es el tratamiento anti-tabaco. Como ya se sabe, el tabaco es el responsable de multitud de enfermedades cardiorespiratorias y de patologías de otra índole. Pues bien, en Clínica Fuensalud ponemos fin a este mal hábito que tanto daño hace, no solo a los que fuman, sino además a los que están alrededor. El fumar es un hábito muy perjudicial y por lo tanto una droga que hace depender de ello y no ser libres al completo. En Clínica FuenSalud podrá dejar de fumar de una forma sencilla y rápida y así podrá olvidarse de los malos hábitos y ganar en salud. ¿Pero en qué se basa el tratamiento antitabaco de Clínica Fuen Salud? Este tratamiento se basa en la aplicación de cuatro técnicas. La primera es acupuntura. Es sabido que la nicotina es la gran responsable de la adicción al tabaco. Pues bien, la acupuntura lo que va a hacer es quitar completamente las ganas de fumar durante un periodo muy importante, justo para que nuestro cuerpo elimine la nicotina por completo. Es decir, va a quitar lo que se conoce con el nombre de el mono al tabaco. La segunda terapia que se aplica es la terapia subliminal. Esta terapia consiste en la utilización de una máquina que va a estar conectado a unas gafas de unos auriculares a través de los cuales vamos a enviar sonidos y destellos luminosos mandando mensajes subliminales importantes para la lucha contra el trabajo. Otra terapia es la hipnosis. A través de la hipnosis conseguimos que el paciente tenga un estado agradable y que sus temores y dudas desaparezcan. Pero además de conseguir este estado de relajación tanto corporal como muscular vamos a favorecer el pensamiento activo y creativo siendo este un estado muy importante para dejar de fumar. Y por último la técnica que se aplica es láser. El objetivo del láser es potenciar aún más los puntos de acupuntura que hemos estimulado anteriormente, disminuyendo con ello aún más las ganas de introducir nicotina en el cuerpo. Deciros que en Clínica Fensalud es el único centro que combina estas cuatro terapias, consiguiendo en una sola sesión que te olvides del tabaco por completo, teniendo una eficacia del 95%. Aún así, en Clínica FuenSalud damos una garantía de un año en el número de sesiones si recaes o, por el contrario, te sientes inseguro en una sola sesión. Es decir, realizamos el mismo tratamiento todas las veces necesarias hasta que por fin termines con este mal hábito. Si quieres dejar de fumar y piensas que no es posible, llámanos sin ningún tipo de compromiso. Te explicaremos de una manera más completa en qué se basa nuestro, tra nuestro tratamiento estrella.